Yo soy Cerecero y ya tenemos el equipo de la semana número 650, un equipo histórico y ahora que regresan las ligas de peso en el mundo, este equipo está increíble. En primerísimo lugar tenemos a Lionel Messi, super Saiyajin, ya con esta mata amarilla, el tipo le metió un doblete al Real Betis y además dio una asistencia en la goleada 6 por 2 del Barcelona. Otro gran jugador es Gareth Bale, este tipo se está echando al Real Madrid al hombro ahora que no está Cristiano Ronaldo y con un doblete que le anotó a la Real Sociedad le permitió el triunfo al Real Madrid. Otro argentino que se une a este equipo de la semana es el Fideo Di María, que tuvo una gran participación en la Liga Ang allá en Francia con el Paris Saint Germain. Otros jugadores que se unen a este equipo de la semana son Carlos Vaca del Milán, que empezó con el pie derecho en la Serie A, y Matías Britos de los Pumas, que golearon 5 por 3 al Monterrey con un triplete de este loco. También encontraremos a Darío Serra del Shakhtar Donetsk y a Ojenji Onasi del Alasio. Este es el equipo de la semana número 50. No se olviden de abrir packs y si les sale Messi, Bale o Vaca en este equipo de la semana, avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos. Cuando Messi sale con su carta Super Saiyajin en FIFA Ultimate Team. ¡FIFA la vida!